Me resumo en tres palabras, alma, corazón y vida, en las cosas que yo hago. que Las mujeres también tenemos voz, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos eh, un, un montón de cosas que nos pueden hacer únicas y que podemos lograr lo que nos proponemos.